Damos las gracias a los guardianes de los cuatro elementos que cada día abrigan, envuelven de luz y radian todo su amor y protección a este círculo de luz, a este círculo. De amor. Damos las gracias a los guardianes del norte, nuestros ancestros, nuestro linaje, nuestra raíz. Damos las gracias a nuestros ancestros también del sur, nuestros guardianes, nuestros elementales del sur. Dónde está el sol radiante. Damos las gracias a los guardianes del este, allí donde sale el sol, el lugar donde habitan el águila y el cóndor. Damos las gracias a los guardianes del oeste, allí donde habita la osa, la cueva sagrada el lugar donde el sol se pone y se guarda. Damos las gracias a los guardianes del norte, del norte de arriba, nuestros hermanos mayores, por iluminarnos, guiarnos y abrazarnos a cada intento amoroso. Damos las gracias a los guardianes de los mundos de abajo. Los mundos donde habita toda la raíz de las cosas. Donde está el centro de la tierra, bajo nuestros pies. Esa estrella. Que habita dentro de nuestra Madre Tierra y que irradia a toda su piel, flores y esperanza. Todos los guardianes nos están acompañando. La Madre Tierra está sanando y somos Madre Tierra. Nuestras células, nuestros átomos, nuestro ser, cada poro de nuestra piel, está regenerándose. Este encuentro es un espacio de luz que no va a pasar desapercibido para el corazón de la Madre Tierra y para el corazón de la humanidad. Gracias a cada una de las almas maravillosas que aquí estamos de nuevo. Aquí estamos. con este espíritu que nos une con esta medicina que a todos y a todas nos envuelve el alma, nos levanta cada mañana sostenidas y nos arropa en los sueños y nos acompaña a cada latido. Gracias. Ahí estoy viendo el chat desde México. Ahí estamos. Baracaldo, Mar Carmen en España. Bueno, estamos Argentina de todas partes, de Colombia también ahí. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Gracias, gracias, gracias. De Italia. Gracias a todas y cada una de las almas hermosas que aquí estamos reunidas al mismo fueguito tejiendo redes de luz quiero poner estas pantallas porque me encanta ver estas pantallas cómo nos sentimos todos y todas aquí tan cerquita tan cerquita ya somos familia bueno lo éramos de siempre pero nos vemos y nos sentimos ya en casa ¿Verdad? Aquí os voy a dar el audio. Que nos saludemos, que nos saludemos. Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola pues hoy, además, comenzamos este día con tanta emoción, con tanto amor, con tanta entrega. Porque, digamos, aquí en el congreso virtual sentimos una energía, pero esa energía se mantiene a lo largo del día, a lo largo de todos los intentos. Hay una red de luz tejida detrás tan hermosa, tantas hermanas y hermanos que estamos resonando. Este equipazo de equipo escuela hijas de la tierra que estamos ahí, Jessie está ahí, que vamos ahora ir con ella María marianiela ahí está desde méxico con jesse tenemos a Nadia, alba racín a grace margaret y a samantha lombardo y además samantha está haciendo los subtítulos en italiano discúlpame samantha si a veces hablo muy rápido hermana <ríe> se me va intento hablar más despacio para que así las hermanas de italia que están aquí con nosotras también pues eh, también igual de en casa, que, que así la sentimos, así estamos todas y todos sin fronteras, gracias Samantha por hacer de puente, gracias hermana, gracias, ahí está Coffee from Italy, desde Italia, ahí estáis hermana, sí, estamos con vosotras también, estamos todas, somos una, hermanas y hermanos maravillosos, hoy comenzamos con una guardiana llena de colores, porque así es ella, es un ser luminoso, tan llena de colores y de lienzos. Ahí te voy a por ti, María Aniela, me voy a por ti ahora mismo, hermana a ver dice que te pregunte que te pregunte para iniciar vídeo ahí bien de yoga una mujer llena llena de colores como siempre digo la llamamos entre el equipo de la escuela la artista de la escuela porque siempre está creando siempre está eh, pintando siempre está creando y compartiendo con el mundo de hecho ahí Estamos con muchos proyectos, como una agenda futura de la escuela que vamos a hacer y muchas cosas en las cuales Marianiela hace las ilustraciones y todo, todo el, el trabajo artístico. Gracias, gracias hermanas. Sí, ahora sí está grabando, es que justo antes, ahora sí, ahora sí lo tenemos. Gracias hermanas por decirlo, por decirlo. Se había quedado ahí en pausa, ahora sí te tenemos, Marianiela. Gracias hermana. Gracias por tanto gracias que eres, por tu ser, por tu amor, por tu entrega, por tu arte, por gracias. tu revolución, hermosa revolución, todo tuyo, este bastón de la palabra, hermana, gracias. Gracias, gracias hermana. Eh, quiero, eh, ¿qué tal? Deseo a todos, pues estamos aquí, Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco a Ada, a las guardianas, por su inspiración, por hacer esto posible, este congreso tan maravilloso, tan lleno de luz, de amor, que se ha tejido en estos días. Eh, me siento muy honrada y agradecida. Y con ustedes también, para que estén, eh, se den este espacio para escuchar eh, lo que vengo a compartirles. Más que nada, vengo a compartirles mi experiencia, lo que ha sido para mí el arte, eh, como lo he vivido. Mi nombre es María Ángela Colaprico, tengo 42 años. Eh, pues mi pasión siempre ha sido el arte, pintar, dibujar. Eh, me, me encanta, es, es, es como, pues como digo, <ríe> el, la, el compartimiento que vengo a hacer es cómo hacer del arte algo terapeuta. Eh, okay. Incluso, pues en estos momentos que que estamos eh, pasando difíciles en pues cada uno en su país de una forma distinta eh, yo les quiero dar mi óptica de lo que estoy viviendo aquí en, en México eh, eh, apenas el día de hoy eh, aquí en donde vivimos eh, ya restringieron ahora sí ya ya va a ser cuarentena porque antes no era estaban todo más libre nada más los cuidados que cada quien consideraba entonces eh, yo me he dado cuenta en diferentes edades, contextos, cómo, cómo afecta esto, ¿no? Eh, fue un encierro eh, no opcional, sino pues, eh, pues forzado. Entonces, por ejemplo, hay personas que, que lo sufren, eh, están aterrorizadas o con mucho miedo, escuchando noticias que solo eso les trae. Eh, por ejemplo, personas más jóvenes que salen, van, vienen y no no, a veces no hay conciencia o, o, o la credibilidad de que esto realmente puede ser pues, un problema. Eh, los niños eh, en especial eh, estamos viviendo aquí en casa, eh, pues con mi nieto y, y mis hijas. La situación de que pues eh, son niños que les gusta salir, correr, eh, jugar, eh, estar en la naturaleza. Y ahora tienen que estar encerrados todos, pues, 24 horas cada día, ¿no? Y, y se aburren, a veces no saben qué hacer. Y a uno como papás a veces se nos acaban los elementos, los materiales, las ideas, eh, la creatividad a veces para... para pues entretenerlos y que se sientan ellos eh, felices y no, no entren también en desesperación porque también les sucede a los niños y, y bueno eh, también adultos eh, que pues tomamos a veces en serio a veces eh, decimos eh, tratamos de mantener la calma ante esta situación eh, hay personas que les está costando mucho trabajo, eh, personas que a veces no nunca han sabido estar solas y ahora realmente tienen que estar solas en su casa, solas completamente, ellas y sus emociones. Y, y a veces eso es un, un golpe duro para, para algunos, porque no todo mundo sabe cómo lidiar con eso, se están enfrentando a veces por primera vez a esas emociones que a lo mejor en otro momento no querían ver. Y, y ahora realmente tienen que ver, voltearse a ver, ir hacia adentro. Y, y es por eso que, eso, al irse hacia adentro, al reconocer esas emociones, al aceptarlas, al eh, reconocerlas, eh, también hay que liberarlas. Hay que liberarlas eh, por medio, aunque sea de un lápiz, de un pincel, un baile. O sea, las artes abarcan muchas cosas. Yo, yo, yo en este momento me voy a enfocar un poquito a, a lo que yo, yo hago. Me encanta pintar, dibujar. Y, y es como yo lo saco. Eh, cómo saco mis emociones, cómo las está haciendo, cómo... Incluso también se pueden convertir en una meditación, el estar trabajando todo eso. Eh, a veces en casa no tenemos los materiales adecuados, eh, pero todo puede servir de lienzo. Todo, todo, todo. Desde una hoja de papel, que pues en casa siempre tenemos eh, una mesa vieja, un pedazo de madera, eh, un vestido un pantalón, eh, una pared que a lo mejor hemos tenido ganas de poner algo y aún no nos hemos decidido qué hacer. Que, ¿Qué poner? Pero queremos darle color, queremos darle vida. Y, y pues ahorita puede ser ese momento, ese momento para, para darle vida a esos espacios, para ponerle color, ponerle emociones, para... Liberar esas emociones que están surgiendo. ¿Sí? Podemos liberarlas y si no nos gusta lo que salió o no estamos convencidos, la ventaja es que podemos borrar y volver a hacer. O, o pintar encima y hacer otra diferente. Y así como las emociones van cambiando, también nuestras, nuestras obras, nuestras pinturas pueden ir cambiando. O eh, empezar una nueva también. Eh, los materiales pues realmente puede ser cualquier desde unas crayolas de los niños en la casa lápices de colores un lápiz tan simple un lápiz eh, pinturas si no tenemos pinturas podemos usar pinturas vegetales que luego tenemos en la cocina eh, algunas eh, algunas eh, verduras plantas flores todo, todo, la naturaleza nos provee para, hasta para el arte. ¿sí? Ponerle color con, con flores, poder sacar un, unas acuarelas con, con espinaca, con flores de cempasuchi, con diferentes eh, elementos que tenemos en nuestra Madre Tierra. Todo, todo, ella nos da manos llenas, nos da todo, nos da alimento nos da vida, nos da color y, y eso es maravilloso entonces eh, con tener las ganas las ganas de plasmar las ganas de liberar las ganas de crear con eso nos basta sí, no, no hay, no hay límites no hay, no hay obstáculos eh, a veces cada color puede significar algo distinto para cada uno de nosotros a veces, por ejemplo, para mí puede ser eh, el azul puede representar tristeza. Algunas personas pueden representar tranquilidad, confianza. Y por eso no, no, no me caso con decir que el rojo es pasión y solamente es eso. No, no por supuesto que no. El rojo puede ser mil cosas: vida, energía, coraje, ira amor, pasión, pueden ser muchas cosas. Cada quien da su sentido al color. Eh, entonces, pues tenemos eh, los tres colores primarios, que es el azul, el amarillo, el rojo. De ahí podemos sacar muchas combinaciones. Si no tenemos alguno, no pasa nada. Podemos hacerlo tan solo con el ápice, como pues les comento. No, no hay límites. También algo que es importante que que pues yo he percibido en, a veces en mis trabajos es las formas las formas tienen mucho mucho que decir eh, por ejemplo las curvas las líneas ovaladas los círculos las ondas eso es algo que para mí es como fluir el que va fluyendo con suavidad como las olas y por ejemplo, los picos, las cosas puntiagudas, eh, para mí a veces significan tristeza, eh, coraje, frustración, confusión. Pueden, pueden representar eh, muchas cosas. Y de ahí ya combinado con los colores, pues puede haber toda una historia en ¿no? una pintura. Toda puedes percibir a una persona. Con, ante, esta, ante todo esto que muestra una pintura que al parecer puede ser tan simple, pero, pero dice mucho, dice mucho y, y por eso creo que me ha apasionado a mí, a mí tanto el, el pintar, eh, desde empezar el boceto, el, el dibujo y ver ¿Qué colores voy a poner? ¿Cómo los voy sintiendo? Realmente no voy escogiéndolos con tanta formalidad, ¿no? Sino viendo que siento, ¿cómo siento cada forma, cada curva, cada color? Y voy viendo, ¿qué es lo que yo deseo O sea, ¿qué color deseo poner? Y está como aquí, sí, aquí atrás tengo la pared. Y estaba toda blanca. Yo decía, quiero, quiero ponerle algo de vida a los árboles. Y dije, bueno, algo algo sencillo que le dé vida al espacio. Y decidí esto, algo tan, tan simple, una rama de ¿no? los árboles. Y muy, muy, muy sencillas. Y, y realmente me siento muy contenta cada vez que entro en el espacio y las veo. Para mí es... Eh, es y no es algo complicado, es algo simple. Que un solo color. No necesariamente tiene que ser café, pueden ser verdes, pueden ser amarillas, pueden ser grises, pueden ser el color, el color que nosotros deseamos, que nos nazca, que lo sintamos. Eh, y, y para mí el, el, el pintar. Yo he pasado por situaciones muy complicadas en mi vida, y la pintura me ha ayudado a, a trascenderlas, a llorarlas y a plasmarlas, a, a poder olvidarme en ese momento también de todo y solo concentrarme en la pintura, en lo que estoy haciendo. Sí. Voy a comprar un remedio, déjame de joder. ¿Cómo estás? En, en, en centrarme en eso que siento. En, en el deslizar el pincel y, y solo estar en ese espacio. Y, lo, y que en lo demás de alrededor no interfiera. Para mí ha sido terapéutico, ha sido mágico, reparador. Ha sido, pues, yo lo puedo decir, eh, medicina para mí. Y eh, es lo que eh, me gustaría que ustedes puedan explorar, puedan eh, vivir, disfrutar. No importa si no hay técnica, eso es un, si no tienen técnica, eh, todo eso no, no importa. No importa la técnica, no importa el, lo que uno siente, lo que uno quiere transmitir. Incluso si no hay pinceles, puede ser con los dedos, con las manos. Eh, la, mezclarse, llenarse de color, la piel y, ese, y, y plasmarlo, tocarlo, lienzos y transmitir tan solo esa sensación de tocar la pintura y plasmarla en el uso. desde ahí ya está la terapia desde que te manchas con pintura y no es ching, sí, me manché no, no, no, es un placer es un placer cuando me mancho con esa pintura y se mezclan los colores y luego de ahí viene algo en mí y digo, ok y empiezo, y le empiezo a embarrar, le empiezo a plasmar en, alguna, en algún lienzo, en algún papel, en, en alguna pared, en lo que sea que en ese momento me nazca. ¿sí? Y salen cosas maravillosas, cosas muy bellas. Es, es, es algo mágico, es algo... No, no tengo palabras. Eh, hubo, hubo, ha habido ocasiones en, en las cuales... Estoy, he estado sentada pintando, haciendo un cuadro y, y he estado llorando mientras lo pinto. Hubo uno en especial, el cual yo hice en un momento muy difícil, donde me sentía muy triste. Y, y estaba pintando y estaba llorando, pero no desde el lamentarme sobre la situación sino desde el amor ¿cómo plasmar ese amor aún en situaciones difíciles ¿cómo poder ver el amor? ¿poder ver lo bello en esas situaciones donde aparentemente no hay nada siempre hay algo bello siempre hay belleza todo, todo, todo todo tiene una parte de entonces esa pintura fue, fue muy, muy especial para mí. Y cuando la terminé, fue, fue un proceso terapéutico para mí, porque entraba yo en esa, en, esa, en esa parte de llorar. Pero decía, o sea, esta situación la honro, la reconozco, la amo y aprendo de, de ella. Aún a lo mejor no entiendo qué. No entiendo por dónde va voy a tener el aprendizaje, pero va a llegar. Y así fue. En otras ocasiones, eh, he estado, no, al pintar, eh, no, es, no es como fugarme, sino es el, el meditar. Para mí el meditar pintando es. Eh, estar ya sea con un lápiz con un pincel trazando una línea y al trazar esa línea mi atención solo está ahí solo está en esa línea en ese trazo en ese fluir del en ese fluir del color y realmente es, no es perderse ahí es meterse ahí es, es fluir como fluyen los colores, las líneas, eh, no, es el, no, no quiero ver lo que me está pasando, no quiero ver esta situación no, para nada, al contrario, es cómo fluir. A veces en esos momentos en, en, en, yo he entendido qué hacer, cómo fluir ante, ante esa situación, eso me lo han dado esos momentos. A veces así me sucede y, y es, es algo que me llena el alma. Me llena el alma, de verdad. No, no, no consigo, no concibo sé, mi vida sin, sin, sin eso, ¿no? Sin el pintar, sin el dibujar, sin el crear. Para mí es algo parte de mí. Es algo, algo como que si no está, no soy yo y bueno eh, pueden al conectar con esas emociones eh, podemos a lo mejor a veces no, no podemos conectar de otra forma a veces conectan con la danza con el canto, con la poesía eh, cada quien tiene su, su preferencia o su, su llamado eh, pero siempre hay una forma que las artes dan para poder explorar esas partes, ¿no? esas emociones, eh, el, el plasmarlas. Eh, es algo muy bello, ¿no? O sea, he estado escuchando a, a las demás ponentes, eh, unas cantaban, otras bailaban, eh, cada una en lo suyo, cada una en lo que siente, en lo que es parte de ellas. Y, y eso es lo importante. A lo mejor en este momento uh, hay personas que dicen, yo no he encontrado algo de las artes que, que a mí me llene, me, me ayude o, o lo sienta que es mío. Pero el chiste es explorar, eh, explorar, eh, empezar por una cosa. Y si eso no te llama, puedes buscar otra, otra. Seguro que encontrarás alguna. Alguna que te llene y sientes ese alivio, esa... Esa cuestión reparadora del alma que te da. Realmente, eh, yo he tenido experiencias, doy clases de arteterapia también. Eh, un día llegó una, una mamá con un niñito de cuatro años, ¿no? Y me dice, te lo traigo, no sé qué hacer con mi hijo. No sé ya, no, no puedo con él, no sé ya qué hacer. y no, está, no se sienta, no me hace caso, eh, no atiende o, este, órdenes, no atiende órdenes, eh, indicaciones, eh, le hablo y le entra por aquí, le sale por acá, y <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Y, y platiqué un poco con ella, y pues sí, eh, creo que estaba limitando la creatividad del niño, y a veces uno como papá no sabe y hace uno todo desde el amor, creyendo que es lo mejor, pero a veces también tiene uno que escucharlos, tiene uno que sentirlos. ¿Qué quieren decir? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se frustran? ¿Por qué, por qué no están escuchando? ¿Qué tienen en su corazón, en su mente? ¿Qué necesitan? Y, y fue para mí algo muy bello trabajar con, con ese niño. Eh, las primeras clases, la mmm, clase de dos horas, ¿no? Y a los diez minutos me dice, ya me aburrí. Ya pinta. Le dije, a ver, eh, y es cuestión, ¿qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Qué te gusta? Y así día con día eh, fuimos platicando, fui entendiendo qué era lo que realmente necesitaba. Para empezar necesitaba que lo escucharan, necesitaba ser escuchado, tenía una sed de hablar, de, de expresar, su y es expresar eso que a él le apasionaba, tan pequeño, pero a él le apasionaba, él le llenaba, y, y, y nadie a veces le podía entender esa parte, entonces el escucharlo, el, el trabajar, Conforme fueron pasando los días, él disfrutaba más tiempo estar trabajando, estar pintando, dibujando, eh, creando. Ahora él me decía, me gustaría hacer esto. Eh, claro, lo podemos hacer. Entonces, después de tiempo vino, vino su mamá y le dijo, ¿qué has estado haciendo? Porque ahora ha cambiado mucho y atiende mejor, está más tiempo entretenido en algo, eh, está más tranquilo. Y le empecé a compartir un poquito que lo que veo yo visto en, en mis clases día con día. Y, y ahí está: está la medicina, está la, la terapia, está el. Y son cosas tan tan simples a veces como el escucharlo. Y, y para mí era, me llenaba el alma el, el verlo, el ver cómo avanzaba, y ver cómo lograba él, el, el sentirse lleno, el, el, el sentirse satisfecho, orgulloso de sus trabajos, de, su, de sus prácticas. Eh, y, y un día su mamá me dijo, eh, Dice que ama a su maestra, ¿no? Su maestra de arte. Y a mí para eso fue un reconocimiento de lo más hermoso. Sí, porque eh, realmente uno aprende a amarlos, a quererlos, a comprenderlos, a ponerse en su lugar, a, a dar todo, todo, todo lo que está dentro para que logren sus objetivos para que sean plenos, para que se sientan felices y llenos. Un niño no puede sentirse triste, no porque no se pueda, todos nos sentimos tristes, pero un niño no puede estar siempre triste, no puede estar siempre enojado, no puede estar reprimido todo el tiempo. O sea, no, los niños son para ser libres, ser felices, brincar, saltar, expresarse. Y a veces uno como adulto les quita esa magia, les quita esa parte, que es tan vital, tan importante, y por eso es tan importante cuidar la niñez, cuidar el desarrollo creativo, el desarrollo de esos niños, porque precisamente a veces uno pasa una niñez reprimida, una niñez dura, y, y a veces realmente no le da una importancia a esas cosas como luego dicen ay es clase de arte, no, esa no importa, lo que importa es matemáticas, pero, pero claro que es importante, por supuesto, porque es donde expresan esas emociones, esos sentimientos, esa, esa, eso que realmente son su esencia. Y no les podemos quitar eso tienen los niños que desarrollarse desde ahí valorando, amando, honrando su esencia, lo que son, lo que les apasiona, para que puedan ser seres adultos, amorosos, y empáticos, que comprendan a otros, que puedan transmitir a otros ese amor, esa creatividad, esa, esa fuerza que uno lleva dentro, que es vital o sea, por eso para mí, a mí me gusta por eso trabajar mucho con niños, porque se ven diferentes ángulos diferentes eh, aspectos hay cosas complejas y, y también a veces tengo también clases de adultos clases de adultos mayores y también se trabaja hermoso cada uno en sus etapas Todas las etapas son bellas y a cada una hay mucho que enriquecer, hay mucho que, que descubrir. Incluso adultos mayores a veces llegan, no tienen tanto, tanto que expresar, tanto dentro, tanto que platicar. Y a veces no se les escucha, no, no se les escucha, no se les toma en cuenta. Y, y una forma de expresar es eh, creando. Dándoles esa oportunidad, escuchando sus emociones, cómo pueden plasmarlas y sentirse orgullosos, satisfechos, que aunque tengan 70, 80, 90, los años que tengan, pueden hacer algo, algo tan hermoso, tan bello. Y no hay límite de edad, no hay límite de edad para empezar. Sí, a lo mejor en su niñez no pudieron, pero ahora tienen 70 y quieren empezar. Por supuesto que pueden empezar. ¿Sí? Y yo tenía una, una clase que era eh, de escritura y, y, y, de, y movilidad para adultos mayores y era donde les compartía todo esto, que podían ellos crear un cuento, crear una historia. Mira qué cosas tan bellas salían de ahí. Hasta lágrimas de mis alumnos. De, de poder expresar de, de que se les comprende se les escucha y puedan plasmar en un después en un, una hoja eh, el escrito que ellas de, de su corazón salen el ponerle un en, presente todo eso y es lo que a veces nos falta en en la sociedad o a veces como seres humanos eh, es tomar en cuenta esas cosas. La vida no es solo comprar, no es, no es lo material. Realmente la vida es el amor, el, el compre, la comprensión, el transmitir, el compartir, el escuchar, el crear, el... Esas cosas son las que realmente valen. Las que realmente dejan algo hermoso en cada ser humano. No no lo que a veces desgraciadamente estamos acostumbrados y si no podemos ir a, a comprar algo, a comer a algún lugar y ya no tuvo sentido el día, ¿no? ¿Por qué? Cuando hay cosas tan hermosas. Les quiero yo compartir eh, algo, una pintura que yo hice. Bien, esta pintura la hice hace tiempo, eh, donde plasmé un momento muy difícil de mi vida, en el cual eh, fui mamá muy joven y, y yo en ese momento sentía que tenía el corazón roto. Y sentí una tristeza, que es lo que yo dibujé aquí en el cabello. Una tristeza. Y, y por ejemplo, tenía aquí arriba, yo representaba pues, a mi hija. ¿no? Una hija que era como un sol, pero que en ese momento eh, estaba, estaba aquí porque no sabía qué hacer. No sabía si iba a ser una buena mamá, si iba a cometer tantos errores y me sentía de alguna forma pues atada atada y y, de, y en ese momento yo lo pude plasmar de esta forma sí, lo pude plasmar así el el como tenía un corazón lleno de amor pero también un corazón roto el, el que yo de, en, en mi cuerpo eh, sentía que podía tener esa calma, esa sabiduría en este verde, ¿no? Para, para poder ser una buena mamá, pero la responsabilidad y, y en ese momento me abrumó, era algo que no esperaba, pero pues estaba por ejemplo mis, mis senos dispuestos a, a alimentar a amamantar en, en un rosa con amor pero también eran una suma de emociones en todo esto eran emociones encontradas y yo lo pude plasmar de esta forma eh, esa esa confusión ese amor esa inseguridad ese ese miedo porque sí sí era miedo entonces, eh, pues, quería compartir esta pintura y, y, pues, desde el fondo de mi corazón. Y un poco con lo que platicábamos de los colores, las formas, eh, lo que para mí, pues, representan. Y, y para mí, por eso, el arte ha sido medicina, ha sido reparador y, y ha sido... En el espacio en el cual yo me pierdo, pero para encontrarme a mí misma. Les, les quiero agradecer el. Hermana, estar es aquí, maravilloso. Nos encantaría si pudieras mostrarnos <risa> alguna obra más, por favor. Claro. Es maravilloso. Claro, pues, Gracias, gracias. Nos hemos quedado, yo creo, todas y todos con ganas de más, ¿verdad? aquí sí, están diciendo aquí. ahí en el chat. ¡Maravilloso! Gracias, hermana. Está... Sí, gracias. Gracias. Esta obra también Adelante. fue donde quise, quise expresar como las tres etapas de la mujer, la niñez, la juventud, la plenitud. Y, y a veces que esto puede aparentar que es peligro, pero la seguridad que siente la, la, la niña junto a su mamá, el que aunque esté cerca, no no sufre, su expresión no es de sufrimiento, es de seguridad. Eh, esta es también una obra que hice, pues representando al género femenino, ¿no? En tres etapas, y ante también algo que parece peligro, pero cada una. En su experiencia, su seguridad, su, el ser mujer y el sentirse segura, el poder salir, el poder eh, luchar contra cosas fuertes, eh, que aunque esté uno expuesto, desnudo, se puede, se puede, desnudo de sentimientos, de emociones, de peligro, pero se puede. Eh, esta fue otra de, de las obras que, que he hecho y, pues, les agradezco eh, el tiempo, el sus corazones abiertos y el que me escuchen. Para mí es un, un placer y un honor el poder compartir eh, esta terapia que es el arte, lo que ha sido para mí. Y espero eh, pues se avienten, se, se lancen a hacerlo sin miedo, sin nada. Yo también. Primero no sabía nada, poco a poco la práctica me fue ayudando a perfeccionar a... y me falta mucho, mucho por aprender, pero, pero el día a día en la práctica eh, nos va haciendo cada vez mejores, nos va haciendo dar, dar más habilidad para lograr lo que queremos transmitir. Eh, también, eh, bueno, traía ahí por una receta eh, para los niños, para masa de moldear, por si tienen en casa, Sí, si por favor, hermana. Qué maravilla. Muchas y... gracias. <risa> gracias. Si tienen en qué apuntar es mmm, dos tazas de harina de trigo. Si voy sí, muy rápido me dice. Vamos apuntando. Si os parece en el chat dos tazas okay. de, sí, sí. Harina de harina trigo. de trigo. Lo voy apuntando si quieres, hermana. Sí. Gracias, hermana. Media taza de sal de mesa. A ver, media taza de sal de mesa, ajá. Sí, tres cuartos de taza de agua. Tres cuartos de una taza de agua. Sí. Ajá. Y dos cucharaditas de aceite de cocina o de aceite de oliva del que tengan en casa. De cualquier aceite vegetal Así es Ajá. Y eh, un sobre Bueno, no sé en todos los países Si hay un sobre de eh, Kool-Aid o pintura vegetal Sí, más pintura vegetal Aquí en, en Europa sí. será más fácil Encontrar ese tipo de Pintura vegetal ¿Puede ser mineral también, hermana? este No lo he probado con mineral eh, solo con vegetal o si sí. no sé cómo funciona con mineral pero a veces, pues podemos hacer pruebas a ver cómo, cómo funciona en una pequeña cantidad y, y ya este vemos qué, qué tal funciona y pues ya nada más sería un recipiente para revolver todo uh -huh. y pues el procedimiento uh -huh. es sencillo hay que pues revolver todos los ingredientes para hacer una pasta moldeable si es necesario hacerla más suave, agregamos un poquito más de aceite. Ajá. Aquí estamos anotando todo, hermana. Sí, gracias, hermana. Si está muy aguada, o sea, muy, muy aguadita, hay que agregar un poquito más de harina. Es al cálculo, ya la van ustedes eh, moldeando a ver. Eh, como Mira, las hermana, sin... María Ángela, dicen sí. aquí en el chat, Esmeralda, si el, eh, que el, el colorante alimentario sirve también. Sí, sirve, sí, sí, claro, sí. Ajá, perfecto, gracias. Y ya, gracias, y ya nada más lo pueden eh, hacer bolitas de diferentes colores y envolver en, en algún recipiente o en plástico para que no se sequen y les duren unos días a los niños, y pues es una opción buena que todos creo que en casa tenemos harina, aceite, todo, y ahorita que estamos todos encerrados, <ríe> podemos darles eso a los niños también para que jueguen. Maravilloso, maravilloso. ¿Cuánto tiempo dura más o menos esta mezcla? Mm, si la cierro uno bien en, en plastiquito, pues a veces dura unos una semana lo mucho. ¿Y es necesario guardarlo Pero, en refrigerador o, o, o no? no? No, fuera del refri pues no es necesario. Sí, no, porque luego en el refri se hace dura. Bueno, no solo los niños, sino que eh, los ah, niños sí. de más edad también no, nos lo vamos a pasar pipa. Nos lo vamos a pasar sí, también sí, fenomenal. Sí, sí, sí hermanas, sí es bien Mira, divertido estar cosa. también Rosa García nos escribe, dice que sus eh, sus alumnos con autismo y down les gusta mucho por el aroma, que lo usa con sus sobrinos también, nos dice. Claro. Qué genial, Sí, sí Rosa, es, para... es muy Terapéutico para todos, incluso para nosotros. Con esencias, nos sí. dice Natalia, tipo lavanda también queda muy bien y les relaja, qué maravilla, claro que sí. sí. Incluso sí. gotitas de aceite. Genial, genial lo de la aromaterapia. Ah, exacto. Sí, sí. Sí, ya traen sí, no, no la No aparece la receta. Nos dicen algunas hermanas y hermanos okay. la hemos puesto antes, pero si la podemos repetir, hermana, de eh, una sí. vez más te lo agradecemos. Claro. Sí, sí, sí. Ahí va. Eh, dos tazas de harina de trigo. Ahí lo, lo ha escrito Jessy, ahí lo ha escrito nuestra Jessy también en el chat. A ver, déjame... Ah, sí, sí, aquí lo puso Jessy. Ok, sí, dos tazas de harina de trigo, media taza de sal de mesa, tres cuartos de agua, está perfecto. Sí. Te pregunta Leticia sí, Obsidiana, es... Leticia hermosa, te pregunta si se puede usar para moldear también y pintar al secar. Puedes, us puedes usarla, pero eh, no dura mucho, eh, para poner a secar es mejor la que ya viene, eh, que venden en papelerías, que es como de barro, de eh, pasta moldeable ya ya hecha. Ay, yo tengo una por ahí, a ver, ver. sí, a ver, permítanme un segundito. Sí, sí, por supuesto, estamos en, en familia. Estamos aquí todos y todos en familia, ahora mismo. Nah. En papelería siempre venden de este tipo, este es de papel maché, pero venden de barro de, para moldear, Son no son caras y sirven, eh, estas sí se, se secan y son firmes, uh -huh. y las puede uno pintar como aparece aquí sin problema, pero esta yo no recomiendo tanto pintarla más que con las pinturas eh, comestibles o vegetales, para la cuestión de los colores y, lo, y y que se vea variado el color, pero no, no dura mucho, o sea eh, no se ve tan bien ya seca. Ajá, qué buena, eh, qué buena idea, qué buena idea. Es genial la de la de bueno Creaciones que se pueden hacer con, con esa masilla y con diferentes colores y trabajar en eh, ¿Sí? diferentes formas. Igual, si, si nada más vean que no se cuartel, eh, bueno, en algún momento puede servir, pero para poner, por ejemplo, si haces una fresa y ya viene roja la, la masa, lo que puedes hacer es ponerle los puntitos de otro color, agregarle algo simple y dejar secar y ya ves cómo queda. Pero yo realmente no las uso para moldear, para hacer figuritas aquí en la casa o con los niños. Eh, pero para una, como una escultura como tal, sí es mejor utilizar otro tipo de masas, pero, pero si no, pues todo se vale, ¿no? Todo podemos hacer, claro. Bueno, bueno, bueno, qué maravilloso, Mariángela. Te tomamos la, la receta, pero al pie de la letra, y os invito Gracias. desde aquí, os invito desde aquí a que compartamos las creaciones que hagamos con nuestros peques o con, claro. o con nosotros mismos y las compartamos en la página escuelas de la tierra si os parece en la página de Facebook para compartirlas entre todos y todas lo que queráis compartirnos sí, será sería muy bello. porque porque así lo podemos ver hermana qué maravilla gracias gracias por tu arte gracias gracias gracias, gracias. por la luz de tu ser gracias por tu humanidad porque es una humanidad palpable, es una humanidad tan a flor de piel, tan sentida, tan entregada, empática. Es un placer inmenso, hermana, tenerte aquí entre nosotras y nosotros. Te están diciendo aquí, gracias, me encantan tus pinturas gracias. y lo que dices, muchas gracias. gracias. Te pregunta Esa. Silvia, una pregunta más. Te pregunta Silvia que si se hornea, cuánto tiempo tienes que hornearlo. No, no hay que hornear. No, no hay que hornearlo. No, no, no. No. no así se seca la, al aire. O sea, sí se hace dura, pero en, eh, fuera del, no hay que meter al horno. No he probado, eh, pero no, no creo que. que yo hay cuestiones, yo lo que digo, todo se vale probar, pero yo no he probado hornearla, eh, pero es mejor secar a, al aire y sí se sí hace dura, se sí hace muy dura, pero en el horno no, no he probado. Hermana, gracias, gracias. Gracias. Dice, dice gracias. Amelie que la salsa, sí, la de salsa sí, se hornea, dice Amelie, dice ahí en el sí, sal. Sí, hay otra. ¿Ay? Hay una, ajá. Hay una que es de sal. Ajá. Perdón, eh, hay una que es de sal, pero es otra, creo que es otra receta. Otra receta. Es, y se hornea, no la tengo yo ahorita aquí a la mano, eh, pero sí se hornea, pero esta que les pasé, esa es, esa no se hornea, pero hay una que se llama pasta de sal, que incluso la pueden encontrar en YouTube, o cosas así, pasta de sal, Ajá. y esa se horneas. Genial, genial, genial, bueno, cuántos uh -huh. recursos, cuántas cuántas ideas, nos has llenado el corazón de arte, nos has llenado el corazón de belleza, esa belleza. Que irradias, hermana. Gracias, gracias, gracias desde lo más gracias. profundo gracias. de nuestros corazones. Aquí queremos decirte gracias todas y todos y voy a activar el audio para que te lo podamos decir. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Ah. hermoso! Ese abrazo, siéntelo, todo ese amor que tú nos das, María Ángela, te amamos, un abrazo muy grande, muy grande, gracias, gracias, gracias, abrazo, hermana. gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, ¿Qué, qué hermosura, qué hermosura de seres, qué hermosura de almas, qué hermosura, todo lo que se comparte, todo lo que aquí... Se, se da con, con esta entrega y con este amor hermana y, y qué importante todo cuanto expresas todo cuanto sientes porque el arte es un sentir en todos sus prismas en todos sus espacios hasta la misma jardinería incluso es arte es una expresión artística lleva mm, su belleza estética intrínseca digamos natural Cualquier expresión de belleza, una misma hoja cayendo de un árbol, estremece, estremece un pájaro volando, llega al corazón, hay un lenguaje que no tiene palabras, y como tú bien dices, se expresa más allá de incluso nuestras propias emociones, nuestros propios eh, sentimientos. Hay algo que se expresa y que está mucho más hondo y que tiene su propio lenguaje. Este lenguaje que aquí hablamos, digamos, es un lenguaje aprendido, es un lenguaje mecánico. Es un lenguaje, de hecho, que nos cuesta aprender a hablar y a escribir y a leer. No es algo natural que ejerzamos de forma espontánea, sino que tenemos que aprender a hacerlo. En cambio, el arte es una expresión, como bien expresas, hermana, absolutamente espontánea. Simplemente una hoja en blanco. Es adentrarse en el mundo más hondo de nuestro corazón, ya sea pintarlo, ya sea esculpirlo, ya sea escribirlo, ya sea iluminarlo de muchas maneras y de muchos dolores, como bien has contado. es Esa sensación a mí me sucede cuando escribo. Siento que algo está escribiendo más allá de este ser que habla de esta manera mecánica. Hay un ser que no tiene edad y que tiene un lenguaje mucho más hondo. El lenguaje que tienen las flores, el lenguaje que tienen los pájaros, el lenguaje que tienen los árboles, el lenguaje que tienen las estrellas es el mismo lenguaje por eso nos entendemos con los animales perfectamente nos entendemos con las plantas perfectamente nos entendemos con el mundo porque ya formamos parte de esa expresión artística me ha nacido eh, compartir a raíz de, de tu ponencia hermana una, un poema que escribí lo llevé a mi tercer libro poemagia acerca de escribir, del escribir mismo, de cómo llega más allá y atraviesa a una misma ese propio acto, esa propia catarsis, ese propio abrirse al misterio. Os lo comparto. Escribo como escribe el viento al cielo, como fecundan los rayos de sol las semillas profundas que duermen en el silencio. Escribo como me escribe el infinito, el ocaso de la vida y el espíritu naciente del amanecer. Escribo como me escribe la noche profunda y sus millones de galaxias ondeando el vasto océano cósmico. Escribo como escriben las estrellas, cristalizando sueños. Escribo como duele la herida, como estalla la risa, como sangra en mí la luna entera cada mes. Escribo y abro una puerta y se abren las cortinas y los imposibles y veo sin ojos y siento sin piel, y sueño sin sueño, y presto mi voz al viento. Y desde mis entrañas nacen tormentas, nebulosas paliendo estrellas, agujeros negros y blancos, y el aleteo de los pájaros. La tinta de un poema se extrae de las venas profundas de la herida. O tal vez quise decir de la vida. ¿Acaso son sinónimos de una misma sangre? Escribo un verso tras otro, como balas y contracciones de parto. Y me voy muriendo un poco. Y nazco de nuevo para ver el mundo, con ojos de última vez y de vez primera. Y me vacío de mí misma, para serlo todo, para olvidarme de mí y así recordarme quién soy. Sin preguntas, sin respuestas, sin palabras. Escribo y la poesía nombra todo lo que yo no sé decir. A veces me encantaría poder escribir hablando, más que hablar. ¿Verdad, María Ángela? Como que a todas nos gustaría poder expresarnos así. Y es así, el arte expresa lo que no sabemos decir, no podemos decir, no, no hay palabras para decir. Gracias, gracias, hermanas, gracias, gracias, gracias. A través del arte se expresa todo el sentir del alma. Abramos paso a ese artista que llevamos dentro, en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, en todo lo que soñamos, en todo lo que nos duele. Porque escribir, pintar, esculpir, cocinar, plantar, sembrar, tejer... Saumar es todo una expresión de amor, es todo una medicina. Y de una medicina a otra medicina nos vamos tantas medicinas como hablábamos antes, cada hermana con su medicina y todas siendo esta unidad de medicina infinita y universal. Seguimos en México. Vamos a seguir en México ya. Nos hemos quedado ahí hoy de España a México. Nos hemos ido dando un paseo. Gracias, hermanas. Gracias. Gracias por las palabras tan lindas que ponéis en el chat. Gracias. Siento ese abrazo y lo sentimos cada una de nosotras y de nosotros. Gracias. Desde México hasta México. Vamos a dar paso a otra guardiana maravillosa, porque es tanto el sentir que aquí se comparte el, el amor, el vínculo, el abrazo, la amistad. Que nos sentimos aquí, tan en familia, tan en casa, tan en tribu. Os voy a presentar a otra hermana, bueno, ella ya está... Está aquí con nosotros, está siempre atenta a todos los chats. Ella está atenta a todo, es una mujer al servicio de los demás, absolutamente. Nuestra Jessie, nuestra Jessica Layud, ahí te tenemos, Jessie, te doy ahora mismo ese, te doy ahora mismo. El vídeo para que te podamos ver todas y todos y te agradezcamos, Jessy, Jessy maravillosa, Maravilla. ella, <ríe> Jessica Youth es una de las guardianas amadas de mi corazón de escuela, hijas de la tierra, desde México, siempre está al tanto de... Ofrecerse a todo lo que haga falta, necesiten, eh, siempre apoyando, siempre ayudando, siempre atenta a los sentires de todas, siempre mujer arropadora, mujer abrazadora, mujer que siempre tiene unas palabras de alivio cuando todo está confuso. Jessie es esa luz, esa templanza, ese equilibrio, esa belleza. Hermana, además, he tenido la ocasión de, de, de estar contigo conviviendo varios días ahí en Perú y también en México. Eh, vamos, conviviendo totalmente. Hemos estado ahí juntas y, y, hermana, eres tan humana, eres tan entregada, tan a la ropa y al abrigo de todos que... Es un honor tenerte tanto en el equipo Escolejas de la Tierra como en este congreso virtual planetario con ese, ese amor y esa maravilla que eres. Jessy, hermana, con todo el amor, todo tuyo, el bastón de la palabra. Gracias, hermana. Gracias, mi adita. Hola a todos, qué gusto eh... Qué gusto poder platicar, qué gusto poder hablar, gracias por los mensajitos. Como ya estoy acostumbrada a estar viendo el chat, gracias por todo lo que han estado escribiendo. Hermanita María Angela, me llenaste de lágrimas los ojos y Ada, tú remataste. Entonces, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos por acompañar todos estos días. Ha sido pura nutrición el escuchar tantas palabras de sabiduría, tanto en los chats como el estar viendo a nuestras hermanas, a nuestras abuelas hablando. De verdad es que... Eh, yo creo que en estos seis días que hemos estado aquí, mi alma se ha expandido aún más, ¿no? Con todo lo que hemos recibido, unas cosas me caen, otras cosas eh, no, las, no las conocía, entonces he ido sumando. Muchas gracias a todas. Bueno, primero... sí, hermana, antes de que comiences, quiero presentarte, presentar, porque es que tu trayectoria es también tremenda, tremenda, bien poquito también nos has, nos has dejado antes de... Eh, de para todo todo todo lo tantísimo os voy a contar un poquito antes de que comience jessy jessica layud moreno es originaria de méxico directora y facilitadora de procesos personales y grupales en viajes educativos campamentos y eventos con niños jóvenes y adultos con el fin de acercarlos a ellos mismos a los otros a diferentes comunidades a la naturaleza y a méxico se ha especializado en educación experiencial, ya que su pasión es vivir la vida ayudando a otros a entender el mundo a través de los sentidos. Desde hace 12 años practica y ayuda a otros a practicar Chi-Kung, un arte marcial interno de la escuela Shaolin para la salud, la fuerza interna y la vitalidad. Se ha dedicado a conocer y aprender técnicas de mindfulness que puedan ayudar a los niños, jóvenes y adultos a conectarse con ellos mismos y a disfrutar el momento presente. Es apasionada por viajar y conocer diversos lugares, comunidades y tradiciones tanto dentro como fuera de México. Ella es una mujer comprometida con el fin de generar cambios trascendentes en la comunidad. Ahora sí, Jessy, maravillosa bueno. alma. ¡Adelante! ¡Gracias, hermana! Gracias, miada. Pues ahora sí, eh, eh, bueno, primero que nada, les quiero pedir el permiso a todos y a todas, eh, si en algún momento eh, llegara algún mensajito que me permitan compartírselos, eh, de repente me llegan algunos mensajitos y, y me gustaría tener su permiso tan solo para, para poderlo decir, compartir, si es que nos es de utilidad para todos. Eh, desde México, desde Querétaro, compartiendo, feliz, emocionada, de repente era así como, ¿qué les voy a decir a tanta gente sabia? ¿No? O sea, y de repente me topé y Grace, hermana, te entiendo, así como de, ay, pero pues yo qué sé, ¿no? Yo qué le puedo decir a la gente, y que creo que posiblemente a alguno de, de nosotros nos toca esto, que eh, de manera individual vamos viviendo estas experiencias, pero después al ponerlos al servicio es como... En esta humildad les digo que la verdad no sé qué, qué voy a compartir, tan solo quiero decirles cosas que me han caído, como decimos en México, que me han caído el 20, ¿no? que me han asentado con esta temporada. Me gustaría compartirles algunas cosas eh, que creo que nos pueden ser de utilidad y también un mensajito que me llegó el otro día cuando estábamos en una reunión de la Escuela Hijas de la Tierra, que creo que nos puede ser de beneficio a todos los que trabajamos con Luz. Eh, bueno, primero que nada quiero jugar con ustedes, si están de acuerdo. Pero para empezar este juego les quiero platicar una historia. Imagínense que en uno de esos momentos que vas de viaje, llegas a un pueblo y en ese pueblo te dicen que justo en ese lugar hay, hay víboras, hay víboras de cascabel en ese lugar, entonces que pues nada más te dicen que seas cauteloso, ¿no? Entonces de repente visitas el lugar y después de eso, eh, directamente te vas a tu cuarto en la noche, está la luz apagada y de repente en la esquina... Eh, ves algo ahí, ahí eh, en la esquina, eh, tienes tu, tu luz, ahora sí es una luz muy baja, y ves algo enredado y dices, esto es una víbora, me va a matar, la víbora viene hacia mí, me va a comer, es la víbora que me dijeron que, que me va a hacer esto y el otro, entonces como estás totalmente asustado, dices, es que será una víbora de cascabel o será una de las que nada más te apachurran y te mueren, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces sales corriendo de ese cuarto buscando ayuda, no encuentras ayuda, vas de un lugar al otro, te rasguñas las piernas, regresas, este, no encuentras a nadie, agarras un machete, tu mente está como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿La voy a poder eh, matar? ¿La voy a poder agarrar? Mejor no duermo adentro del cuarto, ¿qué es lo que voy a poder eh, hacer como tal? ¿no? Entonces, de repente, regresas con un machete, con un cuchillo, listo para matar a la víbora, y en ese momento te das cuenta que en la entrada hay directamente el switch de la luz. Y entonces prendes la luz y te das cuenta que hay algo en la esquina enredado. Y con todo ese miedo y esa eh, pesadumbre que tienes en tu mente, te acercas y te das cuenta que era una cuerda. Y cuando te das cuenta que era una cuerda es preguntarte, ¿Quién o qué provocó tanta angustia o desasosiego? ¿Quién o qué eh, nos perseguía para que en esa des de de desesperación fuéramos descuidados y nos causáramos heridas? ¿Quién o qué nos incitó a tomar un machete y disponernos a atacar? ¿Quién fue el verdadero culpable de todo este malestar? Antes de prender la luz, la respuesta a todas esas preguntas es obvia, era la serpiente, pero nunca paraste para prender la luz antes de darte cuenta. ¿Y por qué compartirles esta historia? Con esto quiero empezar. Y voy a ver si puedo compartirles una pantallita. Eh, no sé si, si pueden ver una pantalla que estoy compartiendo. Nada más háganle así para ver si sí si, si pueden lo ver vemos, Lo vemos, lo vemos, hermana, lo vemos, lo vemos perfecto. Y justamente tenemos esta imagen, una cuerda, y esta cuerda nos recuerda justamente a todas las emociones que pueden ser creadas desde nuestra mente, desde esta mente estresada por lo que escucha afuera, por lo que tenemos dentro que no hemos atendido, y que al final de cuentas todo el tiempo nos va mostrando la vida si no somos cautelosos como algo riesgoso. Ahorita tenemos la posibilidad de regresar un poco y evaluar esa serpiente y evaluar esa mente, esa mente que nos ha creado esas historias, que no son de otros posiblemente más que nuestros, porque nosotros somos los que hemos permitido que eso entrara y que eso nos contaminara, que contaminara lo más preciado que tenemos, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, nuestro corazón. Y ustedes saben que el miedo es una de esas emociones tan profundas que se te puede meter tanto en el corazón o el enojo, que te hace daño, que te enferma, que no te deja ver las cosas de manera clara, que a final de cuentas te deja ver todo como si estuvieras en un túnel, pequeño, encerrado, en donde no puedes ver más allá opciones, más que tan solo el defenderte. Y así es como estamos hoy, en la defensa. Voy a empezar a jugar un poco con ustedes, y esto va a ser a través del chat, ¿vale? Eh, hay un estudio, y esto lo quiero compartir esta semana, en nuestra empresa en México, compartimos un curso muy interesante de manejo de emociones, con Paola Serrano, una gran maestra de México también. Y ella nos compartía sobre un estudio que hizo un científico con varias personas, motivado por el Dalai Lama, que se llama, bueno, este científico se llama Paul Ekman, eh, tal vez alguno de ustedes ya lo haya escuchado, su hija Eve Ekman también trabaja en esto, y lo que hicieron fue hacer un atlas de las emociones. Y en este atlas eh, se dieron cuenta que cada una de las emociones se puede mostrar a través de microexpresiones faciales, y el juego va a ser el siguiente. Voy a poner una imagen, una cara. Esa cara va a tener una emoción. Lo que tienen que hacer en el chat es poner qué emoción crees que nos está diciendo esa cara. ¿Listas y listos? Listas, listas, listas. Vamos, las por, la primera. Vamos por la primera. ¿Qué emoción es esta? ¿Qué se te ocurre? Vamos a ver quién nos responde. Atlas of A ver Mo qué nos dicen. Enfadado. Enojo, frustración, que perdió algo, frustración, ok, listos para la siguiente, molestia, contención. Gracias a todos los que escribieron, enfadados como sorpresa, ¿sale? Vamos con la siguiente, ¿listas? ¿Qué emoción es esta? Miedo, asombro, sorprendido, asustado, sorprendido, asombro, Miedo, sorpresa, susto, sorprendido con muchos números. ¡Ostras, me ha pillado! Me imagino que eso fue desde España. Muy bien, susto, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Harto. ¿Qué emoción es esta? No quiero, no me gusta nada, aburrido, asco, rechazo, desagrado, desagrado, fuchi... Muchas gracias, vamos con la siguiente. ¿Qué emoción es esta? Asombro, sorpresa, wow, sorpresa, asombro, sorpresa, wow, coincidimos, pánico. Eh, vamos con la última, ¿cuál sería esta? Risa, contento, felicidad. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están escribiendo en el chat. Pues sí, justamente, eh, lo que quería compartir con esto es, si somos de lugares tan diversos, hay gente por lo que he visto en el chat de España, Argentina, Italia, México, eh, Uruguay, Perú, Costa Rica, si quieren síganme diciendo si no estoy diciendo algo, Estados Unidos, eh, tenemos de Honduras, tenemos de Barcelona, de Nogales... Eh, México, Colorado, Ecuador, Colombia ¿Por qué si somos de lugares tan diversos, todos entendemos la misma cara? ¿Y por qué cuando estamos frente al otro, frente a la otra persona, no podemos entender esa cara y parar? La tierra en este momento nos está enseñando varias caras Y la tierra, nuestra Pachamama, nuestra tierra nos está haciendo esta cara ¿qué cara es esta? ¿Qué nos dice esa cara? Tristeza, agotamiento, agotada, sufrimiento, es como, ¿por qué no me entienden? Y la Tierra muy fácilmente nos está diciendo a través de diferentes cosas que hemos tenido últimamente. Voy a, voy a nombrar ya, Adaluz, te agradezco porque aparte hiciste una entrada triunfal para, para esta... Eh, ponencia. Voy a nombrar nuestros cuatro elementos. Si alguien tiene alguno, por favor, honrenlo. Tenemos a la tierra, aquí, está representada con una piedrita, que viene, de hecho viene desde la Chacana de Perú, que estuvimos en el encuentro este, Convergencia Intercultural de Mujeres Medicina, esta viene del centro de la Chacanita. Tenemos por acá el viento, representado también con una pluma, no sé si lo ven por ahí. Tenemos por aquí... El fuego, representado con una velita, en un loto. Y tenemos por acá el agua. Por acá tenemos el agua. Tenemos nuestros cuatro elementos, y esto en representación de nuestra Pachamama, de nuestra tierrita. Y el asunto es de que todos esos elementos que están afuera, también son elementos que están adentro. Los tenemos dentro de nuestro cuerpo. Me gustaría platicarles un poquito... Sobre esto que he aprendido eh, a lo largo de los años practicando chikung, esto es parte de la medicina china. El chikung es una, hijo, es una arte marcial interno eh, que directamente está vinculada a la, a la medicina china, en donde manejan el concepto de que el chi es la energía universal que nos rodea, que tenemos dentro, muchas gracias, el chikung y eh, nos habla, eh, tanto la medicina china como el chikung que dentro del cuerpo humano, al igual que muchas personas también creen que en la Tierra hay chakras y también hay meridianos que van pasando por todo el continente o por todos los océanos, algunos de ustedes tal vez ya lo han escuchado, bueno, dentro de nuestro cuerpo tenemos 12 meridianos, por donde transite ese chi, y es por este cuerpo físico. El chi entra por nuestra coronilla, baja, y cuando nosotros tenemos la boca abierta, sale. Es muy importante que tu boca trates de mantenerla siempre un poco abierta, porque eso te ayuda a que directamente el chi que viene como la sangre eh, sucia que, que, que pasa por todo nuestro cuerpo, se limpia a través de los riñones y vuelve a salir limpia hacia todo el cuerpo. Eso mismo pasa, el chi entra a nuestro cuerpo, limpia y limpia los meridianos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay alguna emoción que no atendemos? Ese chi o esa energía se va bloqueando en cierto lugar. Y si no la atendemos, si no dejamos que ese flujo siga andando, lo que pasa es que se empieza a generar un bloqueo de energía en esa zona. La medicina china la pueden ver representada a través de, más bien, se utilizan varias técnicas para la medicina china, como el Qigong, el Tai Chi Chuan, eh, tal vez han escuchado también de eh, la acupuntura. Son varias de las técnicas que utilizan, bueno, también, eh, um, no me acuerdo cómo se llaman, las ventosas que te ponen, eh, son varias de las técnicas que utiliza la medicina china para justamente ayudar a quitar estos bloqueos. Voy a seguir, tal vez es la primera vez que escuchas esto, voy a hablar de los chakras y del campo energético, tal vez desde la tradición en la que conoces, eh, directamente eh, conoces de los chakras, que son diferentes puntos energéticos en, eh, distribuidos en, en nuestro cuerpo, en donde se va eh, moviendo la energía, ¿sale?, en este movimiento de energía, cada uno de ellos tiene una función, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene un punto más importante. No me voy a meter mucho a eso porque muchos de ustedes han escuchado y la verdad yo no soy experta en el tema. Voy a seguir. Quiero platicar un poquito de este cuerpo energético personal. Eh, cuando nuestra energía está funcionando de manera adecuada, nosotros, aunque no esté funcionando de manera adecuada, cuando está funcionando de manera adecuada, cada vez se expande más y tu energía puede llegar muy, muy lejos. No sé si les ha tocado estar cerca de un maestro, cerca de una abuela, que tú puedes sentir su energía eh, muy lejos, lo puedes sentir como si estuviera abarcando todo el lugar. He tenido la posibilidad de estar eh, cerca de maestros y seguramente varios de ustedes también, en donde sientes su presencia aún sin estar físicamente esa persona cerca de ti. Este campo energético que tenemos es nuestro, pero ¿qué pasa directamente cuando estamos al lado de otra persona? La otra persona tiene su propio campo energético y en ese momento su campo y mi campo interaccionan. ¿Pero qué pasa si yo estoy en plenitud, estoy rozagante, estoy feliz, eh, practicas tu meditación, tomas mucha agua, te haces tus batidos verdes todas las mañanas, eh, todo lo que hagas para nutrirte, tu yoga, tus 108 saludos al sol, o los que quieras hacer, ¿no? Todo eso, pero de repente vives al lado de una persona que está en un estado diferente. ¿Qué pasa si trabajas al lado de una persona que está en un estado diferente? Uno de inicio podría decir, con, de verdad, eh, sin darse cuenta, que, híjole, es que esa persona es así, ¿no? No se ha cuidado. Pero cuando empiezas a darte cuenta, hay tres palabras que han mencionado mucho esta semana y me gustaría retomarlas, que es el amor, es la empatía y es la compasión. Y me encanta el estar compartiendo esto en este momento con ustedes porque me siento en casa, ¿saben? porque sé que cuando hablo de estos temas, no lo estoy hablando nada más como para tratar de explicarme, tan solo puse estas referencias para poderme explicar mejor, si no, no me hubiera salido tan, tan fácil, ¿no? Hola vea, te estoy viendo, qué bonito, preciosa. Eh, en esta parte del compartir, el asunto es que a nosotros nos ha tocado la fortuna en este momento de la vida, ¿de qué?, de conocer nuestros cuatro elementos, de posiblemente a algunas de ustedes les gusta, o a algunos de ustedes estar en la naturaleza, como a mí, es lo que más extraño. Tengo unas ganas bárbaras de estar en el bosque, de escuchar un río, no sé si a ustedes les ha pasado, mínimo de estar en la naturaleza, no sé. Eh, de ver ese fuego que nos calienta, esa agua, tanto fluyendo como en paz, en tranquilidad, el viento que suena, eh, y también... Este, este fueguito que abraza, esta tierra que nos sostiene. Si te das cuenta, estas mismas eh, cuatro elementos están dentro de nosotros. Tenemos el fuego, que es esta luz que expande esta energía que está dentro de nosotros y que se emana. Tenemos el agua, que son todos nuestros fluidos que corren y se mueven y cada luna salen, regresan y ahí están presentes con nosotros. Tenemos esa tierra que posiblemente es nuestro cuerpo, seguramente cada uno, si lo quieren ir comentando en el chat, tenemos justamente esa tierra que, que nos asienta, que es nuestro cuerpo físico, eh, hablando como de cosas tangibles, ¿no? Tenemos ese viento que es nuestra respiración, que todo el tiempo nos está recordando que estamos vivos. También alguien está poniendo el éter por ahí, Magdalena, justo tenemos... Otro elemento que es el éter también, que es nuestro espíritu, que está por ahí todo el tiempo rondando. Y aquí de repente en esta indagación me, me llegó como, ¿qué tiene que ver estas emociones con los elementos y con el, la energía personal y la del otro? ¿no? Mi pregunta sería que si crees que las emociones se parecen de alguna manera a los cuatro elementos, ¿qué se les ocurre? Si me pueden poner respuestas, eh, ¿por qué crees que sí? ¿Y en qué crees? No sé si se acuerdan de esta película de Intensamente, si alguien la vio, en donde, bueno, el que era enojo se prendía en fuego, ¿no? Pero el enojo no también es fuego, el fuego también puede calentar y abrazar con una alegría, ¿no? Entonces tenemos estas emociones aflictivas y no aflictivas, no son ni buenas ni malas. El agua quita la calma interior, cada uno tiene su energía que prevalece, también transmutar, agua calma, fuego, cólera o amorcito... Fuego, expansión, transmutación, movimiento, agua con calma. El fuego limpia y sana también, el fuego nos limpia cuando estamos en un fuellito sagrado, lo puedes usar para que te limpie. El agua fluye, limpia, lava, el fuego es espíritu. Bueno, pues regresando un poco, gracias a todos y a todas por compartirme. Eh, sí, así, intentando equilibrarlos dentro de mí, Claro. El, aquí igual están diciendo el viento con lo voluble e irascible que es, de repente nos mueve, ¿no? Entonces de repente es esta respiración tranquila y sutil y de repente, bueno, va, viene con todo, ¿no? Entonces, sí, justamente Beatriz, tienes toda la razón, difícil tarea. Y sí lo es. Todas las que estamos en esta práctica sabemos que cada día nos acercamos más a seguir practicando. ¿no? Porque cada día vamos aprendiendo nuevas cosas de cómo poder estar mejor. Bueno. Regresando a esto, eh, estos cuatro elementos nos hablan de la Pachamama, nos hablan, eh, quiero hacer una analogía a, al humano con su propia energía, quiero hacer una analogía al humano como este que tiene estas emociones, quiero hacer analogía a la Pachamama que tiene los cuatro elementos, y justamente en este momento el mundo está cambiando, y... Ahora viene un algo que me llegó un poquito más como un mensajito y voy a dejar de compartir pantalla porque ya esta parte. Eh, lo que les quiero compartir es que eh, quiero dar un eh, parar un poquitito. Eh, sí, lo, Jessy, se te ve perfecta. No, es que estoy leyendo un chat. Eh, pensé que había algo un. Ajá, que, ajá. Eh, lo que les quiero compartir en este momento es que la Pachamama, que es como nuestra madre, en este momento nos mostró meses antes, años antes, sus elementos con toda su fuerza y potencia, tratándonos de hacer ver con esa cara la última emoción que vimos, el cómo parar. Voy a hablar de la Tierra. No sé ustedes, yo soy de México. A México le tocó en el 2017 vivir un sismo excesivamente fuerte. En Chile hace algunos años, de hecho ahí le tocó a mi hermana. La Tierra nos llamó. Eh, el viento, huracanes sin precedentes. Eh, yo lo estoy viendo desde México, pero cada quien en su país seguramente nos ha tocado vivir cosas que tienen que ver con el viento, muy fuertes. El agua a través de tormentas, inundaciones, eh, el movimiento en agua enfurecido, ya no, los tsunamis, ya no era agua tranquila, eh, ya no va a volver mucho el fueguito porque aquí lo tengo, pero ya la cerita está a punto de, de caer, pero, y el fuego, con todo esto que nos dijo justo antes de Navidad, cómo estaba Australia, cómo estaban varios de los lugares o países, no paramos, y la madre, como una buena madre, nos paró, nos frenó, nos dijo, hasta aquí, como cuando ya estás harto de tus hijos, ya les dijiste tres veces, ya caminaste, como le hacía mi mamá que bajaba las escaleras, me decía, uno, dos, y a la tres, hijo, escuchabas escalera y ahí sabías que ya llegaba. Bueno, pues yo no escuchaba ni el uno ni el dos, y nos llegó el tres. Y el tres fue esta parte en donde dijo, si no lo entienden a través del amor que yo te doy, y a través de lo que yo te estoy diciendo, sufriendo yo, te lo tengo que poner a ti. Y como una buena madre te voy a agarrar y te voy a sentar en ese lugar de contención, en donde necesitas estar sentado. ¿Y qué pasa? Que cuando te siento, tú no quieres. Y como hijo te paras y reniegas y le pegas y te vuelve a sentar. Y díganme en los países, en México estamos así, así he estado, métanse a su casa y no, vámonos por las cervezas y vámonos, y te regresan. Y cada vez se pone más fuerte y te regresan. ¿Y qué es lo que pasa? Que directamente en este momento, y esto posiblemente ya viene un canalito para ustedes, eh, en este momento lo que nos está pasando es que como hijos estamos renegando a quedarnos sentados y a reflexionar. ¿Pero qué creen? No estoy hablando de ustedes. Posiblemente no estoy hablando de ustedes porque si no, no estuvieran aquí sentados. Estoy hablando de varias personas cercanas a nosotros. Estoy hablando de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestro compañero de trabajo que le está costando mucho trabajo estar en paz. Y no me refiero a que nosotros estemos mejor para nada, tan solo que la vida nos preparó para este momento. Desde hace tiempo, algunos de nosotros nos ha llegado esta información de alguna u otra manera bastante bizarra normalmente. Nos llegó esta información para que nosotros pudiéramos hacer algo con esto. Y cada uno desde el lugar en donde están, y cada una desde el lugar en donde están y con quienes tengas a tu alrededor, eres una luz, eres una luz que entiende, que tiene conciencia, que como esa lámpara tú ya no ves una serpiente, tú ya estás viendo la cuerda y ya reconociste posiblemente ese miedo que te dio. Y ya reconociste esta alegría que te dio. El asunto es, ¿qué tenemos que hacer nosotros hacia los demás? ¿Qué puedes hacer tú ahorita hacia los demás? Con lo que tienes, con lo que eres, con tus herramientas. Y recordando las palabras que hemos escuchado esta semana. Amor, compasión, empatía, coherencia, congruencia. ¿Por qué? Porque sí, hay gente que nos trae muy desesperados porque no se quieren guardar en su casa, pero posiblemente es la primera vez que están en silencio. Posiblemente es la primera vez que se tienen que quedar en un lugar, en un retiro. Nosotros hasta pagamos por ir a retiros. Y posiblemente mucha gente no, no lo ha vivido estar en solitario. No se ha topado con la idea de la muerte. No sé ustedes, pero para mí la muerte es una trascendencia a otra cosa, ni mejor ni peor a otra cosa. Y de repente se empiezan a topar con esta idea de la muerte, de que sí somos finitos. Y el asunto es, ¿por qué este congreso virtual se llama Tejiendo Redes de Luz? Porque seguramente los que estamos aquí hemos trabajado con nuestra luz, por eso estás aquí, la puedes reconocer, te llama la atención... Y esta es una invitación real y genuina a que de verdad te nombres de esta manera, a que al igual que los médicos físicos están haciendo su camino en los hospitales, nosotros somos médicos del alma, y que a través de esa medicina, ay, a través de esa medicina del alma, nutras a quien tienes alrededor, a través del amor genuino, que lo ayudes como a un niño a entender qué está pasando con tus herramientas, sea el arte, sea la música, sea tus poemas, con lo que tú seas y con lo que tú hagas, que directamente sepas que esta es tu labor. Que somos como soldaditos que nos toca ahorita salir, hablar por teléfono a tu mamá y tranquilizarla, el hacer una reunión con tus amigos por Zoom, pregúntale a alguien, con mucho gusto les enseñamos cómo usar Zoom, es gratuito, 40 minutos, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que entonces tu alma que está en conciencia de esos elementos ayude a apaciguar los elementos del otro y que no tengamos que tener algo más fuerte? Porque ¿saben qué? Que los niños lo van a vivir. Y ellos no tienen por qué vivir los errores de los adultos. Ellos no tienen por qué vivir el que nosotros no supimos parar, que fuimos sobreexigidos de estar siempre atentos, siempre fuertes, siempre exitosos, siempre dando más dinero, más cosas. Ellos no tienen que vivir así, ellos están en una posibilidad enorme de ampliar sus alas y su corazón a la vida, tal y como es. Tú qué carambas vas a hacer. No te puedes quedar tranquilo y sentado en tu casa nada más esperando a que esto pase. ¿Qué vas a hacer? Desde donde estés. Tal vez contigo mismo. No tienes que empezar con el otro, te tienes que preparar tal vez para estar tranquilo y que cuando salgas tu mundo haya cambiado. ¿Qué oportunidad nos está dando nuestra madre? Y ahorita es un momento... Cada país va en diferente etapa, pero sí les puedo decir en México, en que estamos teniendo que volver a sentar a la gente en su lugar, porque nos creemos inmortales. Y posiblemente somos inmortales, pero la experiencia humana va cambiando para cada uno. Y mi deseo, y también con esto cierro es, Ahorita que tenía que escribir, me ayudaron hasta a llenar mi semblanza, porque yo decía, pues es que yo qué voy a poner, si yo solo he practicado chikung para mí, y he aprendido meditación, yo qué le voy a enseñar a los demás, o sea, yo sí he aprendido cosas, me encanta aprender, pero este es más bien un llamado a, a que te prendas, a que hagas, a que te muevas, a que disfrutes, a que vivas, para que saborez, y algo que les decía ayer a mis compañeros de trabajo es: la vida nos está, la pachamama, nos está dando cosas tan hermosas, nos está dando saborcitos de ella. Un pajarito que pasa por la ventana, ahora lo añoramos y salimos a escucharlo. Al, al pajarito que nunca oíamos, ahora es como un pájaro, y lo oímos. No sé, en la noche, una estrella, una estrella, ¿no? Este, de repente, así de el viento, ¿no? O sea, que sales y así pero es una probadita que nos está dando la Pachamama, lo que te pregunto es, imagínate la siguiente vez que estés en el bosque, imagínate la siguiente vez que veas el mar, imagínate la siguiente vez que estés en donde te apasiona estar conectado con la Pachamama, e imagínate ese siguiente abrazo que puedas dar a tu gente amada y que no has podido darlo. Gracias Nancy por abrazar a tu bebé, qué bonita imagen. Así, como una madre, abraza a tu bebé. Abraza a los que puedas. Nos toca chambear a todos, en donde estemos, en lo que hagamos, trabajemos como guerreritos sin ponerle la connotación mala. ¿Sí? Como un grupo de amor y de bendiciones para el mundo. Y si estás aquí, es porque el mensaje te tenía que llegar. Gracias a todos, los honro por este momento y que nuestro camino sea con mucho bien para todos. Gracias. Eres tan hermosa, Jessy, tan Ay, pues hermosa, sí, tan ya, hermosa. No. Jessy, nos tienes embelesados y embelesadas aquí escuchándote. Por favor, quiero activar ese audio para que te lo digamos no, no, no. todos. Gracias, Claudia. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias hermosa! Gracias, Gracias, Gracias. gracias. Pero pues también, gracias. que gracias no Ay, es nuestra, están diciendo todo el mundo! ¡Gracias, gracias, Jessy! Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias, Perdón, se me fue comentarles algo, se me fue y esto sí es para ustedes. <risa> eh, ¡Claro, claro, Jessy! Tengo aquí varios cuarzos, no sé si me escuchan. Eh, te escuchamos perfecto, hermana. Gracias. El otro día que estábamos en una reunión de la Escuela de la Tierra, nos llegó un mensajito, nada más eh, les, les canalicé. Eh, decía que nosotros, eh, los trabajadores de luz, estamos eh, funcionando como cuarzos ahorita. Eh, hay mucha densidad a todo alrededor, ¿sale? Y como cuarzos, no sé si los logran ver por aquí, del color que seas, la forma que tengas, no importa, lo que hace un cuarzo es recibe la energía, la, la, la recibe, la canaliza, y después lo tienes que limpiar o lo tienes que poner en la tierra para que lo transmute. Entonces lo que está pidiendo es, si de repente te ha dolido la cabeza, te has sentido con mucha sed, te has sentido raro estos días, estás funcionando como un canalito en donde está entrando para bajar a la Pachamama para limpiarse. Entonces lo que tienes que hacer es estar tomando mucha agua, nutriendo tu cuerpo de manera adecuada, de preferencia con frutas y verduras, eh, y eh, limpiarte cada cierto tiempo, ¿sale? Tienes que estar, eh, si puedes o tienes alguna roca, roca de tierra sólida, no no, no, una, no un cuarzo, o si tienes algún jardín o algo donde puedas acceder, una planta, acércate y de la manera más amorosa regresa esa energía. Saben que la Pachamama siempre lo recibe para nosotros y lo transmuta, entonces nada más esto es un mensaje para ustedes para que también se cuiden, porque si no están conscientes de esto también les puede generar alguna algo físicamente, ¿sale? Entonces, bueno, nada más les quería compartir eso, Ada, a cabo, muchas gracias a todos y que su día sea con mucho bien. Eh, gracias a todos los hombres que están participando, estoy feliz, Marnix Mortier, eh, Sergio, Cristian Duarte, Marco, Andrés, los hombres que están en este chat, gracias por estar porque el equilibrio es justamente lo que necesitamos, que fue un poco lo que fuimos a trabajar a Perú y lo que hemos estado trabajando las mujeres en estos últimos ratos, diciendo... No más hombres, no más mujeres, el equilibrio. Me encanta ver hombres acá. Muchas gracias. Es hermoso, es hermoso porque estamos todas y todos en familia, hombres, mujeres, niños, eh, eh, perros también hemos visto por ahí, eh, todos, toda la familia, todos los familia, gatos y los perros abrazados. Y los gatos, todos, todos los animales y, y nuestros hermanos. y... y Qué hermosura vernos a todos en este mismo círculo Jessie. eres un mm. sol radiante en todos nuestros corazones es Gracias, un familia. placer inmenso siempre mm. escucharte siempre tienes esas palabras sabias abiertas llenas de fuerza ahí leían el chat que nos llenas de fuerza nos estás dando toda toda nos has llenado de, de impulso y de fuerza vital el corazón hermana y eso es un regalo de incalculable valor. Paz, te están diciendo aquí que nos has regalado. Jessy, te dicen que cómo pueden comunicar contigo. Ahora pones en el chat, hermana, ahí como tú eres nuestra, sí, me nuestra me guardiana me del me chat, me también. chat, también maravillosa. Ahí sí, me vais me a tener me a, a, a Jessy siempre me atenta, me siempre me atenta. Me siempre me atenta. Te gracias. Amamos, hermana. Gracias, gracias, gracias, gracias desde el alma. Gracias, gracias. Qué gracias. lindura, qué lindura de hermanas, de, de hermanos, de abuelas, de, de, de niños, de todos los animales. Ahí estamos viendo a más eh, ponentes, hermanas, abuelas. Beatriz Alteide, por ahí estáis, Gabriela, Guarani, ahí estáis. Eh, muchas, muchas hermanas y hermanos, todas arropando este mismo. Fueguito sagrado, Ay, mi Beatriz, hermosa, hermosa, lindas, es hermoso, pues este domingo, os digo que vamos a juntarnos en círculo de palabra, pues todas las ponentes, eh, eh, las personas de aquí del chat, todas, y vamos a hacer un gran círculo de palabra para eh, dedicar unas, unos minutitos de palabra cada una y también compartir otro, otro ratito hermoso. quiero eh, Deciros también que estas ponencias no se pueden quedar aquí, es todo tan hermoso, todo lo que está sucediendo, que luego pregunta la gente de eh, qué tal, qué tal ha ido y realmente es que no hay palabras porque es tan hermoso todo lo que se vive, lo que se siente, es muy difícil eh, expresarlo. Así que hemos decidido que lo vamos a poner íntegro en el canal Escuela Hijas de la Tierra en YouTube a partir del lunes, como terminaremos el domingo, a partir del lunes ya siguiente, vamos a empezar ahí colgando todos los vídeos. ¡Ole, ole, ole! Dice Marilo. Ahí estamos, hermanos, claro que sí. Y luego lo pasamos a Facebook, claro. Claro, claro, hermanas. Digamos que como son vídeos largos, porque son un par de horitas, cada congreso, pues en YouTube hemos creído que es mejor colgar ahí esos vídeos y luego ya ahí los compartimos a todas las redes sociales a instagram también que tenemos muchas hermanas y hermanos allí y eh, que se expanda toda esta medicina al infinito porque realmente cada cada una de las palabras y los silencios y las compartires y las entregas de estas almas hermosas tienen que eh, vivirse en todos en todos los confines del planeta me preguntan cómo nos comunicamos, hermanas, a través de la página en Facebook Escuela Hijas de la Tierra o también en YouTube Escuela Hijas de la Tierra. Ahí vamos colgando todos los vídeos, vamos a ir eh, contando y teniendo siempre siempre al día de todo. Así es, así es. Sí, sí, hermanas, así es. De cuatro... Es el 4 del 4 del 2000, sí, dices que mañana es el 4 del 4, Lakshmi, qué interesante también, Todo, toda la numerología también, no es casualidad. Hermanas y hermanos, hoy vamos a terminar este ratito con una ponencia hermosa, esta vez en diferido, de una hermana a la que sentimos mucho amor y mucho respeto y mucha honra. Ella se llama Alejandra Nora Mosquera y vive en Argentina. Esta hermana es una abuela medicina también y tiene el internet eh, eh, un poco complicado, pero ella quería participar. Era es tan hermosa porque cuando se lo dijimos dijo sí sí sí sí pero no tengo el internet bien y no pasa nada eh, si eh, nos quieres compartir algo y rápidamente nos compartió un enlace de un, una canción un canto ella canta como los ángeles tiene una voz muy llena de luz además de su corazón y en su entramado con el mundo celta, el mundo de Avalon, toda, toda esa eh, enseñanza mágica que contiene, pues aquí os compartimos este cantito que ella nos trae con todo su amor y con toda su luz para que lo disfrutemos todas juntas. Ya tengo ahí la pantalla. ¿Se ve, hermanos, hermanas? ¿Se ve la pantalla? Vamos a ver... ¿Se veía la pantalla? Sí, sí, se veía, se veía. Perfecto, pues ahí voy a compartir la pantalla. Ahí vamos, que se oye muy bajito, me están diciendo, sí, sí, por eso prefiero cortarlo y ponerlo desde el principio. Gracias hermanas y hermanos por irmelo diciendo. Lo voy a poner otra vez para que lo podamos disfrutar, eh, pues como se debe, cómo se debe disfrutar esta belleza. Voy a ponerlo a ver si ahora se escucha bien, me vais diciendo. Gracias. qué belleza a ver ahí me salgo qué preciosidad qué maravilla gracias gracias hermoso hermoso hermoso. Alejandra Nora Mosquera no está aquí con nosotros y nosotras, pero la vamos igualmente a decir gracias porque gracias. nos va a escuchar un favor? Gracias, gracias, hermana. Gracias. gracias. Muy hermoso. Gracias, que gracias hermana. Gracias, gracias por este regalo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Pues sí, es sí, pues, sí, que estén Yo, pues de verdad, y podría Gracias a todas y cada una de las almas que formamos parte de este fueguito sagrado, mañana nos volvemos a encontrar de nuevo aquí, en este lugar sin lugar, en este lugar donde caben todos los lugares, en este lugar que es el corazón de la Madre Tierra y nuestros corazones unidos, tejiendo, Redes de luz. Gracias, hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar mañana <todo> a las 7 de la tarde. gracias. Gracias. El audio! Gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. <todo> gracias para mí. Gracias. Gracias. Mira, mira de, de, de... Gracias.